Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás, con Steffi y Serge, qué es una placa de pruebas más conocida como protoboard. Buena suerte. Empezaremos con qué es una placa de pruebas más conocida como protoboard. Es una placa de cobre cubierta por un material blanco, el cual es un aislante, y llena de huecos u orificios donde podemos conectar fácilmente diferentes componentes como leds, resistencias, fotoresistores, entre otros. Las conexiones internas de la protoboard son de la siguiente manera. En la parte superior, en la primera fila, todos estos orificios están conectados entre sí horizontalmente en excepción de esta parte de acá, donde hay un aislante que separa la parte izquierda con la parte derecha, pero acá siguen estando conectados todos estos orificios horizontalmente. Lo mismo tenemos aquí en la segunda fila, los orificios están conectados horizontalmente, tenemos el aislante que separa la parte izquierda con la parte derecha, pero acá vuelven a estar conectados horizontalmente. Vale aclarar, que la fila 1 y la fila 2 no están conectadas entre sí, ya que no hay conexiones verticales. En esta sección de la protoboard, donde encontramos las filas A, B, C, D y E, las conexiones son verticalmente entre sí. Es decir, este orificio está conectado con este, con este, con este, con este. Lo mismo tenemos en esta columna, que todos estos orificios están conectados, y así sucesivamente. No hay conexiones horizontales, es decir, esta columna no está conectada ni con esta, ni con esta, ni con esta. Estos orificios no están conectados, ya que solo hay conexiones verticales entre sí. Acá tenemos un aislante que separa la parte superior con la parte inferior, y en esta sección, donde tenemos las filas F, G, H, I, J, están conectados estos orificios entre sí de forma vertical, al igual que en la sección superior. No hay conexiones horizontales, solo verticales. Por último, tenemos esta sección de abajo, donde las conexiones son iguales que las que explicamos anteriormente en esta sección. Todos estos orificios están conectados entre sí horizontalmente. Tenemos acá el aislante que separa la parte izquierda con la parte derecha y acá nuevamente vuelven a estar conectados entre sí los orificios de una manera horizontal, al igual que en esta segunda fila. No tenemos conexiones verticales, solo horizontales. Si quiero conectar este LED con esta resistencia, lo que debo hacer es tomar el componente, verificar que estamos en la sección donde están las filas A, B, C, D y E, es decir, que los orificios están conectados entre sí verticalmente. Entonces, busco donde está el terminal de la resistencia y conecto un terminal de mi LED en la misma columna donde está el terminal de la resistencia. Así vemos que están conectados estos dos de manera verticalmente y habría una conexión entre LED y la resistencia. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.